Sí, bueno, como sabéis esta tarde hemos tenido otra vez de nuevo, bueno, varios incendios o conatos de incendios que bueno, pues ya están más o menos complicados, o sea, más o menos eh, controlados. Eh, lo estamos haciendo con recursos de Navarra, pero también con recursos del Miteco y que quiero decir con esto, pues que vamos a tener que seguir estando muy pendientes y muy alerta y además AEMED nos dice que vamos a tener un verano muy caluroso, por lo tanto, como digo, yo sigo llamando a la prudencia y a la responsabilidad del conjunto de la, de la ciudadanía. Bueno, sigo en esta ronda con ayuntamientos, seguiré haciéndolo a lo largo de la semana, escuchando un poco, bueno, pues cuáles han sido sus vivencias. Bueno, críticas que también las hay, porque bueno, también de mejorar estos procesos se, se trata, pero también emplazándoles a la recuperación, bien sea pues de sus municipios, bien sea de sus masas forestales o pues de sus bienes, ¿no? que de eso es de lo que se trata. Les hemos emplazado a una reunión que habrá el próximo lunes, día 4, para trabajar en todo lo que tiene que ver con la recuperación. Les he trasladado también, que el presidente del gobierno de España ya ha dicho que declarará a Navarra lo que anteriormente se llamaba zona catastrófica, por lo tanto vamos a disponer de recursos, tanto del Gobierno de España, desde luego también los que ponga el Gobierno de Navarra y también con recursos eh, europeos. Y como digo, sigo llamando a la prudencia de la responsabilidad de la ciudadanía, porque nos viene un verano muy cálido y esperemos que no se nos complique. Gobierno de Navarra. Navarro